Si el estado falla, nosotros aquí estamos, Colectivo Voz de los Desaparecidos. Presentes! Galilea! Presentes! Víctor Miguel! Presentes! Minutos antes de las 11 horas de este domingo, varias personas se reunieron bajo el árbol de la esperanza, instalado frente a Palacio Municipal. Allí, se quedaron observando detalle cada fotografía, leyendo con firmeza y dolor cada nombre. En diciembre del 2021 este árbol sumó tres años consecutivos de colocación. En el árbol yacen las historias de vida y amor de los que no volvieron a casa, la lucha constante de aquellos que no se conforman y lo siguen buscando ante una situación de inseguridad, delincuencia organizada y violencia latente. Entre las hojas podían observarse los rostros de los desaparecidos en el estado de Puebla, madres, padres, hermanos, Hijas, hijos, amigas, amigos, que faltaron a la mesa en las pasadas fiestas de Sembrina. Algunos que han faltado desde hace años. Hay imágenes de jóvenes, niñas, niños, gente mayor, porque el delito de desaparición forzada no conoce de demarcaciones o edades, pero sí de impunidad y deshumanidad por parte de las autoridades. El caso más reciente es el de Liliana Lozada de Jesús, una joven de 33 años, madre de familia, que desapareció el pasado 3 de enero. También la desaparición de siete personas más que ha registrado el colectivo durante los primeros nueve días del año. Si alguien sabe o si alguien se pueda comunicar conmigo, lo único que yo quiero es volver a verla y que regrese conmigo. Ese es el fin de la marcha. Y así me vaya a México, me vaya donde me vaya, lo único que yo pido es encontrarla.